Entramos por aquí, racho. facilítame un micrófono al caballero, venga por aquí, mire, este señor, yo estaba en la barbería y se acercó a mí y entró a venderle una fruta, como este programa ahora es, tiene la facilidad de que el horario nos permite ¿no? interactuar y ayudar a personas, eh, yo le dije que pasara por aquí por el programa, porque él vende frutas, eh, ayúdame con la cámara, mire, él, él vende, entra, entra para acá, él vende estas frutas, con este cubo, que pesa bastante, él sale San Francisco entero a vender esa fruta. Oigan, ¿para qué? Para ayudar a los estudios de su hija que estudia, está estudiando eh, la carrera de odontología. Y de verdad que a veces uno es medio renuente en comprar frutas y cosas en la calle por el tema de, de, de la salud, ¿no? Porque uno no sabe con qué estándares de, de calidad o higiene preparan estos. Estos, eh, Estas frutas y estos alimentos que se compran en la calle. Y en lo personal, yo he controlado el comer en la calle, pero me llamó muy poderosamente la atención. Le dije que viniera al programa y él está aquí con nosotros. Eh, ¿Cuál es su nombre, amigo? Y bienvenido. Sí, Vamos buen a ver si está día. encendido el micrófono, Pérez. Sí, está bien. Buen día, San Francisco de Macorís. Juan Carlos la Antigua. Nombre, y Antojo San Francisco. Antojo San Francisco. Así que se llama su El su espacio, negocio. o sea, el programa de alimento. Antojo San Francisco. Antojo San Francisco. Usted me dijo que era de dónde? Gaspar Hernández. De, de Gaspar Hernández. Pero eh, vinieron a radicarse aquí a San Francisco de Macorís. 2010, 2010. Buscando mejores perspectivas de vida. Ya. Y dígame una cosa, entonces, usted tiene dos nietas. No, una, una nieta. Una nieta, ok. Eh, que está estudiando eh, Odontología en la nordetana ¿En la dónde está? Quinto no? trimestre. Ok. ¿Qué edad tiene su nieta? 19 años. 19 años. Entonces cuénteme, usted me dice que eh, su madre falleció y su padre está afuera, me dijo. Sí, su padre vive en España y no hay manera de comunicarnos con él. Y su madre hoy, hoy cumple cuatro años y dos meses, que pasó a la eternidad. Iba de su trabajo para su casa. Sosúa Gaspar Hernández. Y un accidente. Un accidente de tránsito a donde murieron siete personas. Y ahí murió mi hija. Qué lamentable, lo sentimos mucho. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es Vamos a poner en pantalla cuántas frutas le quedan aquí. Doce. Doce frutas. Miren, eh, vamos a ver, yo compré la mía ya, vamos a ver si aquí los muchachos, ¿cuánto cuesta una fruta? 85. 85 no, vamos a yo quiero a decirle, yo quiero decirle Ajá. el propósito que estamos en esta semana trabajando. Hay que comprar un equipo llamado micromotor para su trabajo. Que ¿Qué es un micromotor? ¿Eso es como para...? Un equipo que Ajá. es que impre, impre, impre, imprescindible, imprescindible Ajá. para la, la materia que está impartiendo. Una de sus materias. Ah, ok. Le... Un equipo para la materia de odontología. Sí. Y su profesora el sábado pasado le dijo que le iba a dar una entrada de gracia. Pero que para este próximo sábado, esa materia se da todos los sábados. Ajá. Que para este sábado, no, si no tenía el equipo, no podía entrar a clase. Entonces nosotros estamos trabajando, pero nosotros no estamos en una actitud fría, sino nosotros estamos en una actitud fuerte, que sí, que mañana si Dios quiere, lo vamos a comprar. Ok, eso es, ella tiene clase el sábado. Tiene clasizado. Y tiene que tener ese equipo. ¿Y cuánto cuesta ese equipo? Si hay uno de 7200 y hay otro de 6000 y, y algo, porque ella necesita ahí de 7200. ¿Y cuánto tiene usted ya ahorrado? Eh, casi 4800. O sea, le, faltar, le faltarían. Eh, 2000 y algo. 2000 y No, no, pero va. ¿Usted cree que vendiendo esa dos frutas. Eh, no, ayuda? con esa no me da, pero sí, sí, se sí ayuda. Oh, lógico Miren, vamos a ver. Eh, atención, atención de Entatus, mi hermano de Jesús. De, de Dentatus, eh, que, que, que tiene una empresa muy bonita. Vamos a ver si ayudamos a completar eh, para que esa niña pueda tomar su clase, que necesita, ¿cómo se llama el equipo? Eh, micromotor. Un micromotor necesita para poder este sábado eh, tomar su clase. Tenemos aquí 12 frutas, eh, él la vende a 85, pero nosotros la vamos a redondear a 100 pesos. El que quiera comprar uno, ustedes mismos, Genesis compra una, 100 pesos, ¿Eh? Irachó, eh, Veloz Cada uno de ustedes, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco frutas por lo menos ¿eh? De a cien pesos ¿eh? Y usted que está en su casa, vamos a abrir las líneas Vamos a recibir algunas llamadas Los que no quieran llamar, pueden venir Este señor no anda pidiendo ¿eh? Quiero aclarar eso Este señor no anda pidiendo, ni tampoco se acercó a mí pidiendo Él se acercó a mí Vendiéndome una fruta Yo de, de, de, de adelantado Le dije que viniera aquí a, al programa para ayudarle a vender esa fruta y para ver si completamos el equipo que necesita su hija para que esta, este, este sábado pueda tomar clase. Así que la persona que está en su casa... ¿eh? Ok, ¿El, el nombre... No, no, no, que llamen aquí y el que quiera colaborar, vamos a estar, eh, si usted puede, eh, vamos a estar hasta la una, porque a esta hora lo que hay mucha mucha más de casa, y la más de casa, ¿verdad? Hay pocos recursos, pero después de las 12... Ya que, que la gente llega, los empresarios, eh, vamos a ver si podemos vender estas 12 frutas y lo que quieran colaborar para completar eh, eh, el, el, el micromotor que necesita su hija para seguir estudiando odontología aquí en la Universidad Nordestana. Es un esfuerzo que está haciendo este señor junto a su familia para que esa niña pueda eh, eh, graduarse. Así que el sábado ya necesita ese, ese micromotor. Así que la línea 809-725-0525. 05. Vamos, quédense por aquí Vamos a hacer un corte para entonces Que la gente que quiera llamar o quiera colaborar Muchachos llama a comprar alguno aquí Para ayudarlo a él a vender esas 12 Esas 12 eh, eh, frutas eh, Vamos entonces con Un cortecito y regresamos